Pokémon es una de las sagas más conocidas e importantes del sector del videojuego pero ¿cuánto sabéis sobre ella? Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos al canal que le gusta admirar los árboles Hoy os traigo una nueva sección llamada Superstar Saga Me parece un nombre muy apropiado pues en ella os traeré detalles de distintas sagas de Nintendo El nombre, de hecho, viene de un juego de Mario y Luigi Así que creo que es bastante adecuado. En esencia, esta sección será un quien es? adaptado a sagas y no a personajes. Por lo que habrá alguna diferencia con dicha sección, pero serán muy similares. Por supuesto, esta sección se atiende a unas reglas. Para que hable de una saga, debe haber dos reglas muy claras. La primera es que la saga debe tener como mínimo tres juegos. La segunda es que al menos dos de ellos... ...deben de estar en alguna consola de Nintendo. Y tengo que adelantar que he escogido Pokémon para el primer vídeo de esta sección... ...porque es una saga muy popular y con muchos años de trayectoria... ...y pensé que sería fácil para mostrar cómo sería Superstar Saga. Pero la idea principal es mostrar sagas poco conocidas u olvidadas... ...aunque no siempre será así. Espero que disfrutéis mucho con esta sección... ...tanto hoy como en el futuro... Son vídeos que me llevan mucha preparación. Ahora ya creo que está todo más o menos explicado, así que empiezo ya con el vídeo. Pokémon es un RPG donde tenemos que adentrarnos en el mundo junto a distintas criaturas, los Pokémon, a quienes tendremos que ir capturando. Cada uno de ellos tiene distintas características únicas como tipos, habilidades y movimientos y algunos de ellos pueden llegar a evolucionar a otras especies. Hasta 6 de ellos pueden estar al mismo tiempo en tu equipo. Tendremos que combatir con otros entrenadores y sus Pokémon, y cuando un Pokémon se queda sin PS, sin puntos de salud, se debilita. Si todos nuestros Pokémon se debilitan, acudiremos al centro Pokémon más cercano donde se le recuperarán los PS. El objetivo es conseguir las 8 medallas de gimnasio, retar al alto mando de la región y convertirte en campeón y maestro Pokémon. Creado por Satoshi Tajiri y Ken Sugimori, los derechos pertenecen tanto a Game Freak y Critters Inc. como a Nintendo, por lo que será imposible ver esta saga en un sistema propiedad de otra compañía que no sea la gran N. La idea de la saga surgió por un hobby de la infancia de Tajiri, la colección de insectos. Aunque el sistema siempre ha estado bastante claro durante el desarrollo, en un principio compraríamos a los Pokémon de máquinas expendedoras, de ahí que las Pokéballs se parezcan tanto a las cápsulas que podemos ver en las máquinas de la vida real. A lo largo de toda la saga, miles de personajes han aparecido, dos protagonistas o más por generación, un rival como mínimo, un profesor o profesora, mínimo 8 líderes de gimnasio, cuatro miembros del alto mando y un campeón. De todos estos, diría que los más importantes son los de la primera generación, pues son los que más veces se han visto y son los más fácilmente reconocibles. El Profesor Oak, Brock, Misty, Sabrina, Lance y por supuesto Azul y Rojo, los únicos rivales y protagonistas respectivamente que aparecen y enfrentamos en juegos posteriores. Además, también diría que han tenido bastante importancia Cynthia, campeona de Sino, y Máximo, campeón de Hoenn que han aparecido más a menudo en la saga y han tenido importancia, especialmente Cynthia. Sin embargo, en Alola no hubieron líderes de gimnasio, sino Kaunas, que ponían a prueba nuestra destreza. Había cuatro, uno por cada isla. Kaudan, Mayla, Denio y Ela, siendo algunos de ellos incluso parte del alto mando. La saga principal se divide en generaciones, y cada una de ellas tiene entre dos y cuatro juegos. Rojo, verde, azul y amarillo en la primera... Oro, plata y cristal en la segunda, rubí, zafiro y esmeralda en la tercera, diamante, perla y platino en la cuarta, blanco, negro, blanco 2 y negro 2 en la quinta, X e Y en la sexta, sol, luna, ultrasol y ultraluna en la séptima y, de momento, espada y escudo en la octava. Además, también hay varios remakes que se pueden agrupar tanto en una generación como en otra, Depende de si lo medimos por legión y personajes o por Pokémon y motor gráfico. Estos son Rojo Fuego y Verde Hoja, Oro Head Gold y Plata Soul Silver y Rubí Omega y Zafiro Alpha. Por lo general, la principal diferencia entre todos estos juegos son sus personajes, Pokémon, regiones y eventos. Mientras que lo que es la trama en sí, se mantienen más o menos igual que es la que ya dije antes. En todo caso, el juego que más se diferenció en cuanto a historia fue la quinta generación, que ofreció mucha más profundidad en este aspecto y por primera vez pudimos empatizar con el que pareció ser el malo del juego, con una filosofía bastante más adulta de lo que quizás esperaríamos a priori en un juego de Pokémon. Después están los spin-offs, y es que hay muchos. Los mundo misterioso, donde encarnamos a un Pokémon y creamos un equipo de exploración y nos adentramos en mazmorras generadas aleatoriamente para ayudar a otros Pokémon, los Rumble, donde manejamos a juguetes de distintos Pokémon y nos enfrentamos a muchos otros, los Stadium que se centran mucho más en el combate en sí, etcétera, etcétera. Y por supuesto, al ser tan conocida, Pokémon ha tenido multitud de referencias, tanto en lo que es el sector de los videojuegos como en otros medios. Hay varios objetos en The Binding of Isaac que hacen referencia a esta saga. Mi signo, la Friendly Ball y PokeGo en Harmony Knight desarrollado también por Game Freak, hay varias canciones de la saga disponible y al jugar con ellas el nivel se ambientará en su mundo. Mi signo también puede aparecer en la pantalla del título de Minecraft y varios Pokémon aparecen como disfraces en el primer Super Mario Maker. Estas son solo algunas de las referencias encontradas en otros videojuegos. En otros medios se han hecho distintas referencias también. Como por ejemplo en Los Simpsons, Padre de Familia, American Dad, The Big Bang Theory, Doctor Who y muchos muchos más. En este punto creo que ya está más que claro la repercusión que ha tenido Pokémon en la sociedad. Juego tras juego consiguen millones de ventas y por supuesto todo no se limita a los juegos. Incluso decir que tiene merchandising sería quedarse muy corto. Por eso voy a mencionar los centros Pokémon, tiendas localizadas a lo largo de todo Japón y poco a poco se van abriendo al extranjero, donde se vende todo tipo de artículos sobre la saga, desde juegos a cartas, pasando por peluches, ropa, felpudos, un pase de la palabra N y un abrazo pero solo si te ven llorando en el pasillo. Ah, claro, las cartas. Desde hace muchos años Pokémon tiene su propio juego de cartas coleccionables, bastante caras, y que tienen incluso su propia competición oficial. Bueno, los juegos también tienen su propia competición oficial a nivel regional, nacional y mundial. Tiene su propio anime, su propio manga, películas, un monopoly, coches, aviones, trenes, un parque de atracciones, su propia proteína, sus propias especies animales, creepypastas, fangames y una retransmisión en Twitch controlado por los comentarios que dejaban los propios usuarios en la retransmisión. Me dicen por el pinganillo que si les dejáis un poco más de tiempo, harán un híbrido de lagartija y tigre dientes de sable y lo llamarán Charmander. Pero, lamentablemente, no todo lo que tiene que ver con sagas famosas es bueno. Pokémon también ha traído mucha polémica. Lo más destacado son los incidentes con PETA. La organización animalista ha llegado a protestar contra Pokémon en alguna ocasión, incluso en forma de juego. También ha llegado la polémica al anime, donde un capítulo centrado en Porygon provocó 653 casos epilépticos en Japón. El capítulo fue retirado y Porygon y sus evoluciones vetados de por vida, a pesar de que el ataque epiléptico fue causado por un rayo de Pikachu. También se dijo que Alakazam representaba el satanismo, especialmente durante la primera generación, donde tenía una estrella de 6 puntas en su frente. Ha habido mucha censura en los juegos, como en el caso de Registeel, en diamante, perla y platino, donde levantaba el brazo de manera similar al saludo nazi. Y el reciente Pokémon GO tampoco se salva. Para buscar Pokémon hacía falta mirar el móvil, creo que ya lo sabéis, y esto provocó pues muchos accidentes, lo que llevó a Niantic a colocar un aviso durante las pantallas de carga. Pero va más allá todavía, pues incluso se han registrado allanamientos de morada con tal de hacerse con algún Pokémon. Ya en clave más reciente, está habiendo mucha polémica por los pasos que está tomando Espada y Escudo, tanto por los gráficos como por la decisión de eliminar la Pokédex nacional. Esta indignación está llegando a puntos enfermizos y sinceramente, aunque ya se han pasado de la raya, espero no tener que opinar sobre esto. Alejándome ya de lo negativo, parece que aún tenemos mucho por delante de Pokémon. Tenemos Espada y Escudo para el 15 de noviembre, además de Pokémon Home, Sleep y Masters para smartphones anunciados. El futuro de esta saga depende en gran parte de cómo le vaya a la octava generación, pero parece que de momento todavía tenemos mucho Pokémon en el horizonte. A mí Pokémon es una saga que me encanta y que son mis orígenes en el mundo de los videojuegos y de Nintendo. Siempre estará en mi corazón y es muy especial para mí. Hemos visto cómo ha tenido más de 20 años de recorrido y ha conquistado cualquier ámbito que ha pisado, desde la televisión hasta la gran pantalla y que ha tenido un gran impacto en la sociedad, incluso aunque muchas veces no lo parezca. Sin duda, una de las sagas más importantes del mundo. Y creo que el vídeo ya no da para más. Espero haber podido hablar de todo lo que tenía que hablar de Pokémon, pero sabiendo lo grande que es, estoy seguro de que no. Si os ha gustado no olvidéis darle al like, suscribiros y ver mis otros vídeos, estoy seguro de que os gustarán. Muchas gracias por todo y nos vemos.